Si queréis vamos a ver ahora un, lo que sería un pistón neumático y vamos a ver diferentes conceptos dentro dentro de este de este elemento. ¿vale? Tengo aquí un pistón. Vamos a ver un poco cómo se cómo se comporta un pistón, viendo que también tenemos eh, tenemos eh, ajustes específicos para para los pistones, vale, tenemos eh, aquí juntas. Perdón, eh, vale, aquí tenemos elementos inherentes pues a una válvula o a un pistón. Vale, ya los tenemos aquí programados. Y bueno, se comportarían, pues eso, diciendo eh, la presión que va a contener la válvula y la presión que va a contener el pistón. De la manera que, que podemos controlar eh, si la fuerza que tiene que hacer es suficiente con la presión que le estamos metiendo o, o, vamos, o vamos mal de, de presión. ¿vale? Eh, los pistones, en principio, podemos moverlos con válvulas o podemos moverlos con... Con control de posición, ¿vale? Lo más normal cuando son elementos neumáticos es moverlos con control de posición, ¿vale? Pero si queremos ir un poco más allá en nuestro diseño, eh, podemos definir válvulas. ¿vale? En este caso está todo programado. ¿vale? Incluso vamos a ver pues, cómo se cómo se encienden los pilotos de posición. ¿vale? Una de las, de las opciones que tenemos es que, que se puede cambiar el aspecto de las cosas cuando llegamos a, a ciertas condiciones. ¿vale? En este caso, tiene aquí un sensor, ahí dentro tiene un sensor y le dice que cuando llegue, haya una colisión entre esta pieza y esta pieza, pues que se cambie de color esto. ¿vale? Cuando lo reproducimos vemos que cuando está en parada, este piloto está encendido ¿vale? y si venimos aquí a las señales del estado del pistón, ¿vale? cuando le decimos que se active, cambiaría de posición. Vale. Si decimos que se cierre, aquí tenemos un, un típico booleano, pues eso, cuando, cuando está a verdadero se cumple una condición y cuando está a falso se cumple otra. ¿vale? Aquí, pues bueno, tenemos una serie de, de componentes de posición, de válvulas, etc. ¿vale? Bien. Eh, lo, lo que es muy interesante de, de NX y, y, y por ende de, de MCD es que, que la construcción es modular. ¿Esto qué quiere decir? Que, que yo cuando he construido un pistón con, con la programación que esto requiere, pues con un pistón tampoco se tenga mucho problema, pero, pero se puede complicar bastante si, si empezamos a poner sensores de, de visualización, etcétera etc. Bueno, este, este componente que ya tiene su programación en MCD, lo podemos montar en una máquina y controlamos cada uno de los componentes por separado. Vamos a ver un ejemplillo, vamos a crear un ensamblaje nuevo, vamos a crear un, un archivo nuevo, vamos a coger como plantilla un elemento de, esta plantilla lo único que hace es definir un elemento de suelo, ¿vale? este sería estaría definido como suelo ¿vale? y vamos a agregar pues, dos pistones y vamos a ver un poco cómo manejar estos, estos dos pistones como si sería una, una máquina, ¿vale? Lo aplicamos, he metido dos, dos y tres, vale, este lo voy a poner un poco más centrado. Este es el elemento típico de, de ensamblajes, están empaquetados. Este lo voy a mover. Aquí tenemos tres pistones, pues bueno, tenemos los tres pistones y aquí tenemos. Multiplicado por 3, pues todos los controles de MCD, ¿vale? Cada uno de ellos, pues tiene una señal, que es la señal que regula si, si va hacia adelante o va hacia atrás, ¿vale? Cancelo. Este vamos a meterlo en la inspección. Inspección. Inspección, inspecciones, esta barra de herramientas de aquí. ¿vale? Aquí tenemos los tres pistones. vale. Cuando le demos a, a simular, vamos que en principio pegan un salto por la presión. ¿vale? Y podemos manejar cada uno de ellos de forma independiente. ¿vale? Este quiero que esté fuera y este quiero que esté fuera. ¿vale? Vale. Veis aquí abajo, esta sería pues la herramienta. La herramienta principal de, de MCD, ¿vale? esta es el, bueno, hacía risas con mis compañeros, lo de las cuatro la de las cuatro dimensiones. La cuarta dimensión sería este, el tiempo, ¿vale? Desde aquí manejamos el tiempo y la interacción entre diferentes componentes, ¿vale? Podemos regularlo desde aquí o podemos regularlo desde, desde el PLC, ¿vale? Bien, y ahora vamos a irnos un poco ya, de lo sencillo vamos a ir un poco encrechendo a a temas un poco más complejos, vamos a cerrar esto